Hola, teman, teman video. Me ini saya akan un uh, daging de hoy buat preparé un menú de masaquín. Acá me preparé un menú de masaquín. Acá de de de si no hay salud, ya que si no hay blenders, ya que si no hay salud, ya que si no hay salud, ya que si no ya que si merah, terus satu ya que setengah no atau satu sendok teh min te quita? ¿Qué te quita? ¿Qué te quita? ¿Qué te quita? ¿Qué ¿Qué Yeah setelah jam lagi tutup oke jadi seperti ini setelah 30 menit kalau mau lebih kental lagi boleh kalau mau seperti ini juga nggak apa-apa siap dihidangkan dengan nasi Tarang. ini dia smur daging ala australia by the way oh ya yeah guys bisa ditambahkan uh, tomat dan sentuhan akhirnya bisa juga enggak sesuka selera so do you like rice and beef yes i said nice nice Here we go. After 15 minutes. Tati, nasi, nasi, cukup es <laughs> mereka Tati, nasi, nasi, nay, es suficiente. Tati, es Thank you. eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué Bye-bye. ¿Qué es eso? ¿Qué bye. Bye bye. Bye, bye, -bye. bye, -bye. See you next video.